Jesús es ahora la recapitulación del Antiguo Testamento de la Ley y los Profetas. Jesús se propone fortalecer la fe de sus apóstoles y toma a tres de ellos que serán testigos de su gran poder para detener a la muerte. ¿Le prestamos nuestra atención y le obedecemos? Nuestra actitud ante la Pascua debería ser la de los modelos bíblicos, como Habla, Señor, que tu siervo escucha, como decía Samuel. Hágase en mí según tu palabra, decía María. Señor, enséñanos tus caminos, como dice el Salmo. En nuestra vida comunitaria la transfiguración se puede vivir en el día a día, si además de negarnos a la búsqueda de nuestros intereses propios y seguir el camino de la cruz, optamos por asumir una fe más humanizada. Ello produce una nueva forma de vivir la realidad, renueva las energías y facilita la adquisición de una manera distinta de sentir, a obrar a Dios, que el Señor los bendiga.